Calino acaba de terminar la jornada de Pro League con una victoria. ¿Cómo están? ¿Un día especial? La verdad que felices. Felices por todo lo que está viviendo Argentina. Terminar con una victoria el año tan largo que tuvimos y tan lindo. La verdad que nos pone felices y ahora nos festejaremos. Contame un poco cómo fue la previa en el hotel antes de venir para acá. Y Fue muy eufórica porque la verdad que vivimos el partido con lo que fue el sufrimiento constante. Argentina luchando. La verdad que nos reflejaron. Eh, el equipo como, como un argentino ahí, ¿no? pasional, entregando todo, nosotros vinimos con esa con esas ganas, con esa emoción a jugar el partido, eh, obviamente teniendo la cabeza fría para poder eh, reflejar nuestro juego, pero la verdad que fue muy lindo. hoy entraron con mucha energía, como vos decís, de hecho convirtieron casi a los dos minutos, eh, y después se fue diluyendo un poco la britania empezó a presionar, ¿cómo vieron ustedes el partido? o ¿Cómo se fue dando? No, creo que lo supimos controlar, obviamente por ahí no... no... Pudimos ser muy efectivas, pero el primer gol eh, y bien arrancó el partido me parece que es muy importante porque ahí bueno, nos venía costando un poco marcar, eh, pero la verdad que contestamos con el equipo porque creo que ha es un gran partido. cuesta el último partido después de tanto en esta ventana? Y la realidad es que recién hablábamos con Efe y que estuvimos todo el año ahí peleando, entrenando. Fue un año que también tuvimos un segundo en julio, entonces imagínate que fue súper largo, pero tratando de ponerle también mucho el foco acá, porque siempre fue un partido internacional, más en casa, es importante para sumar minutos, para que todas las chicas que están acá sumen minutos y que el equipo siga creciendo.